Hola, hola mi gente, muy buenas tardes en este día, lunes, eh, un día muy triste para toda nuestra comunidad, eh, hay luto, no hay buenas noticias, es todo lo contrario, eh, queremos informarles de que este día se le está dando el último adiós a Susana Morales, esa jovencita hermosa que hemos publicado en los últimos meses, pidiendo ayuda a nuestra comunidad, diciéndole a nuestra gente que nos ayudaran a localizarla, a compartir. Eh, ...tristemente este día se le está eh, a punto de dar el último adiós a esta niña... Eh, ...los restos fueron encontrados la semana anterior, se los reportamos... ...vamos a poner aquí mismo las imágenes... Eh, ...imágenes que... ...que dejan mucho, lastimosamente, dejan mucho dolor, luto en nuestra comunidad... ...o sea, es algo que, que tristemente... Eh, ...no debió ser así, todos esperábamos un desenlace diferente... Todos esperábamos dar una buena noticia, pero lastimosamente ocurrió todo lo contrario. El luto embarga a nuestra comunidad. Podemos ver eh, personas, hola, personas de, de la iglesia, amigos, allegados, familiares, eh, dispuestos a, a despedir a la pequeña. Eh, Recordarán este caso uno de los más sonados en los últimos meses. ...durante mucho tiempo estuvimos pidiéndole a ustedes... ...que compartieran su fotografía... ...con la esperanza de que la menor apareciera... Eh, ...tristemente la última... ...la única que no hizo lo que tenía que hacer... ...fue la policía... ...y ahora estamos aquí reportando... ...una mala noticia... ...se trata de... ...la despedida de... ...Susana Morales... ...esta jovencita latina que... ...tristemente ya, ya no está más... físicamente entre nosotros... Eh, su alma, su espíritu Pues Yo exhorto a toda la comunidad ¿Por qué no hicieron? Yo, yo exhorto a toda la comunidad ¿Por qué la policía No pudo hacer nada por Susana? ¿Por qué? Porque somos pobres porque no tenemos derecho a nada? Si hubiera sido una persona blanca Bye. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar con nosotros Que no somos de este país Porque nos... ¿Por qué nos discriminan? No se vale. Si hubiera sido una americana, otras circunstancias hubieran sido. Pero no. No oyeron nuestras voces. Hicimos varias, varias caminatas, varios recordatorios. Y no nos tomaron en cuenta. Porque era un ser humano que merecía tener respeto. Las autoridades no hicieron nada. Y eso no quedó impune. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Tenemos que hacernos ciudadanos para que nos respeten y nos hagan valer nuestros derechos. ¿Usted está convencida de que la policía fue negligente, sin duda alguna? Es evidente que usted está convencida de eso. Sí, y yo me hice yo me hice ciudadana precisamente para eso, para que nuestros respetos sean, sean aclamados entre toda la, la gente la comunidad hispana que nos dejan por los suelos. Y no nos vamos a hacer en estos sepelios, en todo momento. No somos nada. Valemos cero. ¿Por qué cree usted que la policía no presta atención a, a la comunidad como usted dice? ¿Cuál sí. es la razón aparte del color de la piel que usted dice? Pero, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente porque no tenemos dinero. Simplemente porque somos un cero a la izquierda. Ante los, ante los güeros somos nada. Ante los morenos somos nada. ¿Qué somos los hispanos? una fuerza laboral nada más nada más para este país esos somos no señores hagámonos ciudadanos hagamos hagamos nuestros derechos somos seres humanos y sentimos como todos tenemos derecho a expresarnos Usted era, de Susana. era mi nieta era su mejor amiga compartía en la casa esta niña muchas veces estuvo conviviendo con nosotros y no era justo que una niña tan inocente haya fallecido en esas circunstancias. Usted sabe que Susana no es la primer criatura que desaparece en estas circunstancias o que es asesinada en estas circunstancias, pero eh, todos esperamos que sea la última. Ese es el llamado que le hacemos a las autoridades hoy de su parte, para que sea la última vez que ignoran un caso de este tipo, ¿verdad? Claro, siempre estamos con eso. Que saben, sa saben exactamente lo que está pasando y no hacen nada. No hace nada para, para que nuestra nuestras comunidad, nuestros hispanos, sientan respeto y sientan derecho. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Santillán y estoy, estoy plenamente en mis facultades para estar diciendo estas palabras, que ya basta. No es de la de la muchacha donde Susana estuvo esa noche la última vez? Sí, sí, estuvo en mi casa esa niña, en mi casa y ella... Y ella convivía mucho con mi nieta. Y somos una comunidad latina que, que necesitamos respeto y nuestros derechos se hagan valer. Muchas gracias señora Santillán, eh, vemos por aquí verdad, está a punto de partir al cementerio la carroza fúnebre en donde están los restos de la pequeña, aquí están los los restos de Susana, Susana Morales, una triste noticia para nuestra comunidad, eh, hay muchos vehículos, muchísimo. aquí vemos a la señora María, la mamá de Susana. La Señora María, nuestras condolencias para ella, paz a su alma, paz a su corazón, Señora María. De todo, eh, la verdad, sin duda alguna, eh, es un momento muy duro para esta familia y de parte de nuestra comunidad, eh, vamos a, a decirle unas palabras a la Señora María. Aquí, que Dios la bendiga, Señora María, eh, que Dios esté con ustedes, paz, fortaleza y... Hasta pronto, ¿verdad? Vamos a vernos en el cementerio Primero Dios. Una noticia muy triste. Aquí aquí estamos, ¿verdad? A despedir a, a, a la preciosa Susana Morales. Señores, alguien tiene que hacer algo. O sea, la policía realmente fue negligente. O sea, la policía no lo quiere aceptar. Pero la policía fue negligente. Ignoró las peticiones de la mamá. La prensa, nosotros le preguntábamos y decía, es runaway, es runaway. Fueron negligentes. Esa es la verdad. Y bueno, vamos a dirigirnos al cementerio para para poder darle la última, uh, las últimas imágenes a ustedes y que puedan de una manera u otra, ¿verdad?, estar eh, seguros de que alguien, un crimen de esta magnitud no se vuelve a repetir, que no, se, que no va a volver a pasar. Eh, una, una situación de este tipo tan desagradable, tan horrenda, no puede repetirse, ¿verdad? Y, y eso es justamente el llamado que le hacemos a las autoridades de, del, del condado de Winnet eh, para que justamente... Eh, algo así no se vaya a repetir mi gente, vamos a movernos al, al hacia el, el cementerio, al lugar donde le van a dar eh, el último adiós a Susana Morales, una triste noticia que embarga en luta a nuestra comunidad, me vuelvo a conectar en un momento mi gente, que Dios me lo bendiga.